hemos recuperado el sistema de salud laboral escolar como un área específica del Ministerio de Educación. Este servicio estuvo en la gestión anterior tercerizado y nosotros hemos recuperado esta tarea para el propio Ministerio. Pero no solo ha sido una tarea de recuperación del sistema de salud laboral, que no es solo un tema de control de ausentismo y de tramitación de licencia, sino que pretende justamente ser un sistema de cuidado de la salud de los agentes educativos. Sino que también podemos decir que es un sistema que resulta menos oneroso para la provincia, pero fundamentalmente que es más ágil, más moderno y más eficiente dado el volumen de actores educativos que nosotros tenemos en este, en este ministerio. Y es más ágil para el docente y también es más ágil para la escuela. El sistema tiene un soporte digital muy importante, hemos avanzado bastante en la digitalización de los procedimientos dentro del Ministerio de Educación y, y allí todo queda registrado para cada docente en, en el apartado que llamamos mi legajo, donde quedan los registros de toda su trayectoria también en la salud laboral. Eh, tiene también el beneficio de que las juntas médicas para las, las licencias de larga duración son regionales, es decir, el equipo médico se traslada a las regiones a hacer las examinaciones y ya no más los actores tienen que trasladarse a veces enfermos hacia la ciudad de Santa Fe o de Rosario, sino que son asistidos en su región y que la junta que se traslada y atiende al docente o al asistente escolar, en el mismo día le da el informe, el dictamen, la ficha lesiográfica y las recomendaciones de seguimiento. Porque nosotros pretendemos, además de registrar las licencias, tener una política de seguimiento en el cuidado de la salud de los agentes educativos. Y también quiero decirles que es un sistema integral que reúne en el mismo procedimiento a las escuelas privadas y a las escuelas de gestión estatal y que tiene también, por ser un soporte eh, digital, un sistema de reclamos online. Es decir, que la gente no debe trasladarse más a las regionales para efectuar una consulta o un reclamo. Por eso decimos más moderno, más ágil eh, y más eficiente de alguna manera. El procedimiento es mucho más ágil, es eficiente y se busca eh, tratar integralmente a la gente y evitar de que la gente enfermo se traslade 500 kilómetros para poder realizar una junta. También incorporamos algo que es muy importante, es eh, dentro del seguimiento, eh, el seguimiento médico antes de llegar a una junta, que lo hacemos eh, presencial en los centros donde nosotros estamos realizando las atenciones, y también lo hacemos por telemedicina, o sea, lo hacemos a través de una videollamada con el agente que está atravesando la dolencia, si es de muy larga la distancia que tiene que recorrer. Eh, además de esto, eh, la agilidad del sistema de las solicitudes de licencia, lo que tiene de importante era lo que recalcaba la ministra, que hoy el agente cuando solicita su ausencia, sube el certificado médico y eso eh, ya está disponible en el establecimiento educativo, lo que hace que no haya demoras en el pago a los reemplazantes, que son los que realmente están en ese momento haciendo efectiva la prestación de servicios.